Bueno, pues como ya habéis visto en el mensaje, esta reunión va a ser grabada para poder luego colocarla dentro de, en la página de Yo sigo publicando. En esta segunda sesión del taller de látex que damos este año, organizado por Orientamat. Eh, voy a apagar los vídeos de la gente que entre, porque si no esos vídeos acaban en la grabación. ¿eh? Entonces, eh, en esta segunda sesión eh, nos hablará Jerónimo Alaminos, que nos va a hablar de matemáticas dentro de látex fórmulas matemáticas dentro de LaTeX posiblemente, ¿verdad? Y le doy la palabra, sin más. Muchas gracias, Jero. Sí. Pues nada, bueno, pues empezamos. Eh, primero, eh, comentar un par de cuestiones. Si recordáis de la primera sesión, teníamos en GitHub, teníamos colgado aquí la primera sesión 1. Del último día tenéis... Sesión 2, por cierto, quito yo mi cámara directamente, que tampoco hace falta. En la sesión 2 tenéis subido un par de, un par de ficheros. Vamos no, a ver cómo va. El fichero este es matemáticas.t y el correspondiente fichero compilado. Este fichero, si queréis dejarlo ahora, porque es quizás excesivamente largo, son casi 25 página, ahora lo iremos comentando sobre la marcha, el fichero este lo que contiene esencialmente esto, contiene un una especie de resumen con la mayoría de las cosas que vamos a ir contando aquí, la iremos viendo sobre la marcha pero quizá para compilarlo un poco lento porque tiene mucho código ahora mismo, así que lo bajáis y luego le echáis en el trazo tranquilamente si queréis, digamos lo que tiene es, lo que vamos a comentar incluyendo el pues, eh, código e incluyendo el resultado del código para que se pueda ir mirando sobre la marcha Así que, primera cuestión. Uh, además de eso, tenéis un fichero, sesión 2, que es esencialmente un fichero prácticamente vacío y en el que vamos, por lo menos yo, voy a ir escribiendo las cosas que, que vamos a ir comentando poquito a poco. Para, para no solo uh, no solo ir comentando, sino simplemente escribiendo, porque si empiezo a hablar voy a ir demasiado deprisa quizás. Con todo y con eso, hoy habrá muchísimas órdenes, muchísimos símbolos y no hay que aprender nada de memoria. Iremos comentando que siempre tenéis las tablas, podéis volver a buscar y si os hace falta saber cómo se escribe, existe o para todo, o cómo se escribe la letra alfa, pues según si uno se busca la tabla de símbolo griego o de símbolos relacionales o de operaciones binarias y se busca cuál es el símbolo correspondiente Digamos, son cosas que nos iremos acostumbrando a, a base de usarlas eh, yo tengo aquí en, en Overleaf abierto el fichero de esta sesión 2 y tiene unas cuantas cosas como decía, tiene una especie de cabecera un poquito más larga que la que teníamos en la, en la primera sesión ahora la iremos comentando al menos algunas cosas la marcha. Tiene la estructura del documento esta que teníamos, algunas fórmulas están escritas para, no, para ahorrar un poco de tiempo. O sea, que tiene todos los digamos, lo, la estructura de, de, del documento que tenéis ahí. He dejado la bibliografía por comentarla algo sobre la marcha, porque la verdad es que bibliografía sobre matemáticas matemática en general sobre arte hay mucha. Eh, estamos utilizando casi siempre, si veis el fichero del documento, el código fuente del documento que tenéis aquí, igual que en la primera sesión, una, la clase artículo, que solo para escribir en principio documentos relativamente pequeños, vamos 25 o 30 páginas, en la que el, el nivel más alto de estructura que tenéis es sección. Eh, Recuerdo que teníamos la clase report y la clase libro que admitían. Eh, Niveles más altos, digamos, capítulos o partes. Así que esto lo tenemos exactamente igual. Recuerdo que teníamos después un un paquete, el paquete input en, que lo que me iba a permitir era incluir los acentos tal cual. En este caso estoy escribiendo con la codificación eh, único de este UTF-8. Eh, las siguientes cuestiones eran el aspecto de letras, he dejado las mismas que teníamos en la misma sesión. Y aquí empezamos con las cosas eh, nuevas. Que, que vamos a incluir. El que esté pensando, yo no me acuerdo de esto, recuerdo lo mismo que decíamos en la primera sesión, las cabeceras son esencialmente las mismas para todos los documentos y lo único que hacemos es cada vez que empezamos un documento nuevo, nos cogemos la cabecera del antiguo y lo vamos a pasar. Así que digamos, esto solo lo, no lo aprendemos una vez. Vale, cosas que vamos a usar aquí y que son más o menos obligatorias. Esas dos primeras líneas, recuerdo que los tantos por ciento... Eran comentarios, así que late no le hace no le hace caso. Estas dos primeras líneas, eh, use Package, AMS Font, AMS Math, AMS SIM y AMS THM, eh, son paquetes de la American Mathematical Society. Eh, incluyen letras, matemáticas, símbolos y teoremas. No hace falta cargarlos todos, pero como hoy los usaremos casi todos, pues están montados aquí. Math Tools eh, un paquete un poco más reciente que. Corrige algunas cosas de, de, de, la, de las instrucciones que hay aquí en los paquetes de la MS y añade algunas alguna pequeñas cuestiones más. Es relativamente, bueno, iba a decir relativamente recomendable, no es muy recomendable que incluyáis el paquete MazTool. De hecho, cuando incluye el paquete MazTool, automáticamente se cargan estos y se han olvidado. Luego, a partir de aquí, hay pues órdenes que iremos comentando hoy sobre la marcha, lo que significan que es pues, cómo se numeran las ecuaciones, si las quiero de, de una cierta forma o de otra, si permito que la, eh, las ecuaciones partan entre una página y la siguiente. Quiero definir un operador que lo voy a llamar coseno, lo defino yo de cierta forma. Cuando lleguemos a un poco más adelante, iremos comentando esto. Esta es la, la estructura que hacemos para, hablar, para poder usar en eh, entornos tipo teorema, proposición, eh, Corolario, digamos, la, las cuestiones normalmente que, que usamos para escribir en, en matemáticas. A partir de aquí volvemos a cosas conocidas. Tengo, por ejemplo, el paquete Babel que comentábamos que me permitía trabajar usando un idioma. En este caso, si cargáis más de un idioma, el valor que se usa por defecto es el último, así que por defecto estamos trabajando en español, pero sobre la marcha se puede cambiar a inglés o a español. En este caso le hemos puesto una opción que es que el punto de, la, de decimal sea un, un punto. Esto la verdad es que no lo vamos a usar. No lo vamos a usar hoy ni T, K, Z, ni eh, digamos, el, Esto es un paquete para hacer gráficos, No es no más nada. Y este tampoco lo vamos a utilizar. Y sí vamos a utilizar el paquete CUnitX, que es un paquete para, para escribir unidades. Ahora lo comentaré. Eh, si tenemos tiempo, llegar, hablaremos algo de cómo escribir eh, tablas ya lo, lo veréis un poco más adelante y este documento aquí quedan restos de, de como decía tenemos el matemáticas y esta este sesión 2 es realmente coger el matemáticas.t y quitarle casi todas las aplicaciones que había. así que uh, quedan restos de pues de, por ejemplo, de los paquetes minted y listing que están, se utilizan para escribir el código ese que habéis visto el en, en el fichero. El paquete IPRF estaba tal cual. Y a partir de aquí, Dios mostrar la cabecera y empezamos el documento. Así que... Del documento, como decía, eh, a, lo, antes de empezar con matemáticas y cosas por el estilo me gustaría comentar un pelín la, la bibliografía. Eh, decía, tenemos la, la ayuda del paquete de la MS, que se puede descargar de este tan, como comentábamos. Casi siempre, después de aprender las cuestiones básicas de matemáticas, las siguientes cuestiones suelen ser, a mí me gustaría hacer las cosas de una cierta forma. La entrada esta de ortotipografía y notaciones matemáticas de Javier Bezo contiene es un fichero relativamente pequeño, no sé son 15 o 20 páginas, con las reglas básicas de cómo se debe, deberían escribir las cosas en matemáticas. Lo cual incluye, pues, ¿qué digo yo? ¿Cómo se escriben los paréntesis o si se escriben paréntesis o si se escriben corchetes o si se escribe el punto o se escribe la coma para decimal? ¿O, cómo, o por qué, por ejemplo, cuando se escribe proposición 5.2... Pues el 5.2 debería ir siempre pegado a la proposición y no debería quedar el 5.2 en la siguiente línea. El punto 3 es si buscáis o el nombre completo o vais a lo que tenéis es un fichero realmente muy grande con muchísimos símbolos. Nosotros vamos a comentar solo algunos, unos poquitos. Normalmente, normalmente con los básico se suele uno manejar bien. Para escribir las cuestiones, digamos, normales de un TFG sin mayores problemas. El 4, lo recuerdo, era el, la, la página donde tenéis todas las fuentes, todos los tipos de letras que se podían usar con, con LATER, con un ejemplo para que podáis echarle un vistazo. 5 y 6 son cinco un libro de, de Springer, todos los que estáis aquí, por ejemplo, dentro de, de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada, si yo no recuerdo mal, tiene un acuerdo con Springer y una vez que esté dentro de la Universidad de Granada, podéis meter en la página de Springer y bajaros eh, libros. Pues en este caso, por ejemplo, hay este uno, pero hay dos o tres más en los que explica cómo, cómo utilizar látex para escribir matemáticas o para escribir cualquier cosa. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de matemáticas y... comenzamos comentando así sobre encima y luego iremos pasando a ejemplo. Entonces, primera cuestión, cuando estamos escribiendo el látex, hay varias formas de lo que, digamos, modos en los que entiende el látex que puede estar. El modo usual es el modo párrafo, que es como escribimos texto normal y corriente, uno detrás de otro, las líneas, sin, sin directamente, digamos, él, él pasa cuando quiere escribir un, una línea, nueva dejamos como decíamos una línea en blanco y simplemente escribimos una, una palabra detrás de otra, sin mayores complicaciones. Uh, hay veces que se puede escribir texto sin justificar. En este caso, la verdad es que este no nos va a parecer mucho, así que no, no entraremos en mucho detalle. El modo que a mí me interesa hoy es lo que en text se llama modo matemático. El modo matemático se comporta de una manera especial, en el sentido que, por ejemplo, el espaciado se comporta de una manera especial. Lo que comentamos el viernes pasado de si dejo una línea en blanco hay una línea en blanco o si dejo un espacio o dos espacios las cosas no cambian. En matemáticas la verdad es que se comportan de forma distinta. Por ejemplo, los espacios no cuentan, todo va a estar pegado. Si queremos un espacio tenemos que decirlo explícitamente. No se pueden dejar líneas en blanco. Eh, a cambio, tenemos un montón de eh, órdenes nuevas que funcionan dentro todo modo matemático. Órdenes pues, para escribir fracciones, para escribir raíces, para escribir integrales, para escribir letras griegas o cualquier cosa por el estilo. En general, como vimos la semana pasada, hay dos formas típicas de escribir matemáticas. Eh, dentro de una línea, o sea, cuando escribimos las funciones f de x igual a g de x y f de x igual a x cuadrado y, y g de x igual a x al cubo, eh, eso es matemática en línea. Así que vamos a venir por aquí y qué entendemos por matemática de líneas. Y vamos viendo cómo se escribe. Así que matemática de líneas cuando empezamos a escribir sea... Y ahora tenemos que indicarle que empezamos matemática de líneas. Recuerdo que dijimos el último día, puedo empezar escribiendo con un dólar para indicar que estoy escribiendo matemática que sea f de x la función y cuando escribo esto y le damos a compilar lo que obtenemos aquí es si f de x igual a x cuadrado la función el texto en matemática en una línea lo podemos escribir utilizando el dólar o casi mejor barra paréntesis para abrir y barra paréntesis para cerrar. El resultado es el mismo. La, los que tenemos ya más años utilizando el ATE, estamos acostumbrados al dólar y yo en cuanto me descuide seguiré poniendo el dólar. Pero lo que estáis empezando ahora, mi consejo es que utilicéis el barra paréntesis para abrir y cerrar matemáticas. El motivo... Es que el dólar es un símbolo, como si utilizáis el mismo símbolo para abrir para cerrar, no sabéis cuándo empiezan las matemáticas y cuándo acaban las matemáticas. Si por un casual os despistáis y ponéis en lugar de dos dólares, ponéis tres, pues la se hace un lío pensando que las matemáticas se han abierto, se han cerrado, se han abierto, pero no sabes exactamente cuál era el que empezaba cuál ha empezado a abrir cuál era el que empezaba a cerrarse. Así que, digamos, siempre es mejor escribir eh, un principio y fin de entorno que... Que distinga cuál es el principio y cuál es el final. Aquí tenéis una parte que yo he dejado eh, marcada. Por cierto, a mí esto se me olvida. En el menú de esto tenéis un acceso a, a los atajos de teclado de, de Overleaf. Y uno de los, accesos, uno de los editores que tenía es cambiar comentarios. si tenemos esto marcado vamos esto marcado así que, así que primera posibilidad matemática en línea simplemente barra paréntesis o paréntesis barra o dólar al principio dólar al final segunda posibilidad matemática en una línea aparte la matemática en una línea aparte la podemos escribir de varias formas las la formas típicas que podemos escribir matemáticas en una línea es, primera posibilidad irrecomendable utilizar barra corchete para abrir y para cerrar. Se puede utilizar, aquí dice dobles dólares que no se recomiendan. Digo lo mismo, de vez en cuando a mí se me va a olvidar y en lugar de poner un dólar pondría dos dólares y os sale la matemática centrada en línea. De nuevo, no se distingue cuál es el principio y cuál es el final, así que no es recomendable. Así que cuando empezamos a escribir, por aquí pues, tenéis escrito por ejemplo, el número de soluciones reales depende del valor de... Tenemos aquí una orden puesta que es EMPH, que lo que hace es escribir en énfasis. El énfasis es simplemente eh, si está escrito en... en Letra redonda, la pone en cursiva, se está puesta en moda cursiva, la pone en letra redonda simplemente para destacarlo de, del resto. Lo que tenéis es esto que sale aquí, el número de soluciones reales depende del valor del discriminante. Y os fijáis cuando hemos puesto el barra corchete, corchete barra, las matemáticas estas que tenemos aquí aparecen centradas en una línea y escritas un poquillo, parece un poquillo más grandes. Realmente el texto normal no tiene el mismo tamaño. Lo que aparecerá como más grande es cuando tengamos, por ejemplo, una fracción o algo así. Hay una segunda posibilidad, y es utilizar el entorno equation. Cuando ponéis equation, y podéis empezar con begin equation end equation, el resultado vuelve a ser de nuevo matemática centrada en una línea. Pero, Pero, además de escribir la ecuación esta la línea está centrada de matemática, eh, le añade, si os fijáis, aquí en este caso en la parte de la derecha, una etiqueta, una marca para poder decir esta cuál es la, la ecuación, para poder referirnos posteriormente a ella. En este caso, yo le he puesto una etiqueta, la he 2, yo tengo la costumbre de ponerle a la, a la etiqueta, en principio siempre, un, pero esto son costumbres. Un, ...un indicativo de si estoy trabajando... ...si la etiqueta se refiere a una ecuación... ...si se refiere a un teorema... ...si se refiere a un lema... ...si se refiere a un, al nombre de un capítulo... ...para poder... Para acordarme mejor, simplemente. Así que, si utilizamos la orden... ...Begin Equation en Equation... ...podemos ponerle el nombre a la ecuación... ...y hacer referencia posteriormente a la ecuación. Cuando queramos hacer... Eh, ...referencia a una ecuación vamos a utilizar los pares, vamos a utilizar los pares label para ponerle nombre a la ecuación y cuando queramos referirnos a esa ecuación vamos a utilizar, donde lo tengo, aquí, ref. Así que el par, el par, label, el nombre que queramos, se puede numerar casi cualquier cosa en LaTeX luego hacemos referencia con la orden ref ese mismo nombre así que cuando tengamos una ecuación con su nombre puesto luego podemos hacer referencia a esa ecuación aquí no he usado la ecuación 2 hemos puesto la, la etiqueta de la ecuación 2 podemos hacer referencia a la ecuación 2 ¿Qué es lo que sostiene? Pues que yo tengo aquí, esta es la ecuación número 2, cuando hago referencia, si el discriminante entonces la ecuación entre paréntesis, yo os he fijado aquí, ref curado 2, que está de aquí, a mí me sale aquí escrito directamente la ecuación 2.1. La gracia de esto, como siempre relato, es que si yo esto que era una función más o menos sencilla, la quiero poner, Quiero añadir una ecuación antes y añado begin equation. Esta va a ser la función elevada al cubo. La función g elevada al cubo. Cuando vuelvo a compilar, ahora la g, elevada, g igual a x al cubo es la primera ecuación, así que aparece numerada como 2,1 es la primera ecuación de la sección en este caso 2 recuerdo que teníamos por ahí una opción ahora volveremos en su día a comentarla que eh, reseteaba y la, la, las, las uh, ecuaciones las voy a numerar yo por lo menos en este caso en cada sección voy a empezar 1, 2, 3, 4 de primera si os fijáis el enlace este que teníamos aquí de si el es, si es, si es negativo, entonces la ecuación Solo me tengo que saber el nombre de la ecuación, no me hace falta saber, saberme el número porque he si señalado otro cambio. Directamente, el ATE ya ha reorganizado todas las referencias y ha puesto a la primera la ha puesto 2,1, a la siguiente que antes la habíamos llamado 2,1, ahora se llama 2,2, y sale aquí ya directamente el nombre correcto. Hay una segunda posibilidad, repito que ref funciona no solo para ecuaciones, sino para casi cualquier cosa, el par label ref, para casi cualquier cosa que se pueda numerar en el ATE, teorema. Por lo que queráis. Eh, en el caso de ecuaciones, se puede utilizar también eqref, que la única diferencia con ref es que añade directamente el paréntesis. Vale. Un par de comentarios sobre lo que tenemos aquí. El primero. Si os fijáis, al lado de la ecuación tenéis aquí escrito eh, la tilde esa que une la ecuación con EQREF. Como comentaba antes, hay algunas reglas más o menos comunes a la hora de escribir, de presentar matemáticas. Por ejemplo, una de las reglas usuales es que no queda bien si en esta línea, si el discriminante es negativo, entonces la ecuación, si la. El número este 2,2 2, apareciera al principio de la siguiente línea y ecuación fuera la última palabra de la línea de arriba. Digamos, no queda bien separar ecuación de 2,2 en líneas diferentes. El símbolo este, eh, en la tilde esta, entre ecuación y ecuref, es un espacio irrompible. Es simplemente un espacio, el látex deja el espacio entre ecuación y 2,2, pero siempre va a mantener junta ecuación y el correspondiente número. Esto es típico de usarlo, no solo aquí, sino por ejemplo cuando ponéis por el teorema y le ponéis una etiqueta, no queda bonito, si os aparece al final de la línea el teorema y en la siguiente línea aparece el teorema 3.7. ¿De el el acuerdo? Así que, eh, la cita, nombre de teorema, ecuaciones, cualquier cosa que lleve un número, ha asociado una palabra justo antes, es costumbre que esas dos cosas no se separan. Vale, eh, más cosas. En cuanto a espacio. si os habéis fijado cómo he escrito esto, eh, matemáticas son, digamos, cuando escribo matemáticas es escribir eh, como escribimos el resto del texto, lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta espacios, signos de puntuación y cualquier cosa por el estilo, por ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrado, la función elevada al cuadrado y sea mi ecuación. Si esto es un punto y aparte, la ecuación debería terminar en un punto. Observación tonta, igual que aquí, esto termina en una coma. Segundo, recuerdo que el ATE utilizaba las líneas en blanco, cuando estaba en modo texto normal, para indicar línea nueva o fin de párrafo. Cuidado que no lo dimos en línea nueva que el fin de párrafo. Si yo dejo aquí... Un espacio, una línea en blanco entre esta línea y la ecuación que empieza, estoy haciendo que esto sea un párrafo nuevo. Y la diferencia entre un párrafo y el párrafo anterior es que el AT suele dejar un poco más de espacio entre estas dos cosas. Así que, si yo esto lo escribo así, este g de x igual a x al cubo va a estar más separado de la línea anterior. Así que, siguiente comentario. Las ecuaciones no se separan de la línea anteriores, si es la continuación de la frase, igual que no escribís ICAG y, y dejáis una línea en blanco y pasáis a la siguiente. Y igual que si estáis escribiendo esto, no, de pronto no saltáis a un párrafo nuevo. Así que tenéis cuidado porque la, las las ecuaciones se tratan como el resto del texto cuando estéis escribiendo un, un, un artículo o vuestro trabajo de generado o lo que sea. Más cosas que aparecen aquí más cosas que aparecen aquí, además de eso aparece aquí tag solución vale, en principio si yo no hago nada, la forma que tiene el látex de numerar es 2, 1, 2, 2, estamos en la sección 2 así que vamos a empezar a escribir 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 hasta que pasemos a la siguiente sección que le cambiará el nombre, empezará entre 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5. Pero si por un casual queréis ponerle una etiqueta particular a una, a una ecuación, no me refiero a una etiqueta, la etiqueta es simplemente como la vamos a llamar, eh, el nombre que queréis que aparezca en, en la, como nombre de la ecuación. Eh, TAG, la orden TAG, lo que permite hacer es cambiar eso. Así que simplemente en la ecuación que queréis, que queréis cambiar el nombre, pues lo que hacéis es ponerle entre, entre llaves lo que queréis que aparezca si os fijáis, ahora iremos viendo las construcciones pues lo que aparece dentro pues ya es pues, una construcción más o menos típica tenemos la orden frac, que os podéis imaginar que lo que hace es construir una fracción y que lleva dos paréntesis agrupados el, el arriba tenéis escrito el numerador y debajo tenéis escrito el denominador de la fracción en este caso, y, y como vais viendo pues va a haber un montón de órdenes nuevas que van a escribir pues, la fracción el pm de plus minus eh, el más menos este que tenéis aquí, y la orden raíz cuadrada, ahora veremos cómo se escribe, si barrar ese y mientras ya llaves el radicando, que como veis, estira la raíz cuadrada y ya sale directamente al tamaño al tamaño que debería ser. Bueno. Eh, todos los espacios que hemos dejado aquí, la verdad es que no se han tenido en cuenta, así que si aquí, igual que antes, si hemos escrito b cuadrado menos 4ac, aquí sale b cuadrado menos 4ac, todo junto. Aunque yo deje un espacio entre la A y la C, 1, 2, 3 o 4, cuando complica la I, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. En matemáticas, LATES no deja espacio entre nada. Las letras las escriben en itálicas, aunque las pongamos en letras redondas. Y si queremos espacio, los tenemos que añadir nosotros a mano. Así que pasemos a la siguiente sección. Espacio. El que esté pensando, repito, en el, en el fichero este matemáticas.test tenéis muchísimas cosas y no se trata de que nos las aprendamos, se trata de que nos vayamos acordando del de tipo de cosas que podemos hacer y cuando haga falta, bueno, pues vamos a la sección correspondiente y miro, oye, ¿cómo se escribía el, el espacio, cómo se aumentaba el espacio entre dos letras o cómo se podía hacer cualquier cosa? Pues nos vamos a ir. Vale, en LATES tenemos un montón de órdenes para indicar espacios más pequeños o más grandes. No usaremos todo yo usaré relativamente poco aquí en la clase de hoy. Usaré de vez en cuando este. El barra coma, que es un espacio pequeño. Este, por ejemplo, se utiliza mucho cuando escribí una integral para separar el integrando del de, x. El ejemplo típico. Es un espacio que añade un espacio pequeñito entre eh, una cosa y otra. El, este espacio es el que hay cuando escribí el, por ejemplo, el seno de x. Cuando separáis la función seno de la x, este espacio es justamente ese. La inmensa mayoría de los casos, la te, esas cosas las hace de forma automática. Así que en la inmensa mayoría de los casos, estos espacios que yo estoy comentando no hay que preocuparse y directamente saldrán. En las ocasiones en que, las que sea necesario, pues los traemos aquí. Repito, por ejemplo, este lo usaremos aquí. El barra... Eh, exclamación, hace lo mismo, pero en el otro sentido. Digamos, en lugar de aumentar el espacio, lo disminuye. En este caso, por poner un ejemplo, este realmente lo voy a utilizar entre poco y nada. Pero por poner un ejemplo de donde tendría sentido, cuando escribí un paréntesis grande, el exponente de vez en cuando sale un poco más separado. Así que está puesto aquí para... Esta es la orden para escribir la, el 1 partido por i, en grande, como aparece ahí. Y el, lo que tenemos aquí es, en el exponente, me vamos a poner un 2, pero me lo mueve un poco hacia la izquierda, el espacio es negativo. Eh, salto todo esto, que son espacios un poquito más grandes. el que esté pensando qué demonio es esto de 0, 1, 6, 6, 7, M. Eh, la forma de medir longitud del látex, puede ser absoluta y relativa se le puede decir que algo mide un centímetro o se le puede decir que algo mide como una letra m las medidas relativas suelen ser cómodas porque si aumentamos la letra el tamaño del espacio es proporcional al tipo de letra que estamos usando así que en muchas ocasiones los espacios se hacen cuando decimos eh, aumenta el tamaño en el lugar de 100 centímetros pues muchas veces lo que vamos a decir es, oye, aumenta el espacio en una letra M o en dos letras M. Hay, digamos, una forma más o menos estándar de hablar de, de espacio entre, entre dos lo que sea. Eh, sí usaré bastante estos dos, que son una letra M y dos letras M, por ejemplo. Estos son los espacios típicos que utilizamos cuando estamos típico utilizan esto el ejemplo típico de eso es si pues estamos definiendo la función y hemos dicho que la función vale la función vale raíz cuadrada de x y se suele hacer a ver, esto de la función vale raíz cuadrada de x cuando la x vale 0, la separación está entre cuál es la función y bajo qué en qué condiciones se la aplica o cuál es el dominio de la función, lo soléis separar y lo pegaré Es el tipo de, de cuestiones para las que utilizaremos el, el espacio. Así que, como veis en el ejemplo este, pues si empezamos con una ecuación, la que sea, si tengo la fracción que sea, el espacio este aquí. Este este. hay una última posibilidad que es directamente decirle cuánto espacio yo quiero y la orden h space admite una longitud fija, la que nosotros queramos, así que podemos decirle, oye, quiero dos centímetros y esto se separará el X igual a 0, 2 centímetros. El que esté pensando en centímetros, repito, es quizá un poco más incómodo y es más sencillo. En lugar de trabajar en centímetros, quiero que esto se mueva tres letras M para allá. Que es eh, una longitud así. El inconveniente de eh, ir indicando esto me lo mueve tres letras M para allá o esto me lo mueve dos centímetros. cuando Estoy trabajando en un documento largo. Cuando trabajáis un día, el primer día os acordáis de poner dos centímetros de separación, pero cuando pasan dos semanas ya no acordáis, os acordáis si habéis puesto dos centímetros para separarlo, o, o, o parece mejor que mucho y es poco, y ponéis un centímetro y medio, y en otro lado ponéis tres centímetros. Por eso suele ser más cómodo trabajar con lo, la, las separaciones, digamos, estándar que viene por látex, porque así digamos tenéis el mismo resultado en todo a lo largo del documento. Es más difícil organizarse poniendo en cada sitio. Esto lo quiero con dos centímetros. Esto me lo pone en negrita, esto me lo pone en, en itálica. Es más fácil indicarle late esto es el, el título del capítulo, esto es el título de la sección, este es el nombre del teorema. Bueno. repito que nadie se ove se diciendo, yo no me voy a acordar de cómo se llama esto. Yo tampoco me acuerdo de cómo se llama eso. Pero lo he dicho, yo utilizo este y utilizo estos dos. Normalmente no utilizo más nada. Aquí están puestos por añadirlo, quiero decir, la separación esta que es un poquito más grande, la separación que hay entre, eh, al, cuando ponéis un signo más, a los, a los dos lados, entre el A y el B y el signo más, esta separación es un espacio mediano, la separación que hay entre un símbolo de relación, por ejemplo el mayor, y las dos cosas que ponéis a los lados, es un, es un espacio entre comillas, fic", un poco más grande, pero yo no lo uso normalmente ni tenemos que usarlo, esto Late directamente, esto si sí lo quiero hacer a mano, pero late directamente cuando le escribo la fórmula y le escribo el símbolo de A menor que B, ya añade esa, esa, esa separación. No tengo que hacerlo yo a mano. Si lo hago a mano, evidentemente me sale igual, pero no hace falta. Como decía, también tenemos la, la tilde que hemos dicho. que El ejemplo típico es cuando tenemos un número que acompaña una palabra antes, el teorema, la ecuación o la, la, el libro... De bibliografía eh, suele ir junto y la idea es que no se separe y no aparezca en un lado y otro. El último eh, comentario que tenía ahí es la orden phantom: phantom, h-phantom y v-phantom. Lo que hace es, como dice ahí, un fantasma del tamaño, deja un hueco de ese tamaño, ya sea un hueco completo, un hueco en horizontal o un hueco en vertical. Así que, si os fijáis, en esta ecuación que tenemos aquí, cuando yo he escrito aquí H Phantom hueco, entre X distinto de 0 y hueco, me ha escrito, me ha dejado ese hueco que pilla justamente la palabra hueco. No sé si bueno, pasamos a la siguiente sección. ¿Cómo se escriben en matemática tipos de letra? Por si alguna vez nos hace falta digamos La forma usual que estamos escribiendo, sin decirle nada, es en itálica. Si por un casual queremos algo en letra redonda, pues se lo podemos decir. Cuidado que más CM no salimos de modo matemático, seguimos escribiendo matemáticas. Eh, más SF escribe en letra eh, sans serif, si de palo seco, digamos, sin la. Eh, adormito en la, la, la punta de la letra. Eh, BB viene de Blackboard. Eh, digamos la negrita de pizarra. La, cuando se escribía con tiza, la forma típica de indicar que la N era, digamos, la queríamos poner negrita, era ponerla doble. La letra Blackboard no funciona en todas las letras, solo las mayúsculas. Pero son con las que escribimos normalmente por los naturales, los racionales, los enteros. Eh, caligráfica, eh, letra gótica. Así que, a partir de eso podemos tener aquí con la X siendo un número real. Y en este caso podemos ponerle positivo. No hay problema con la red cuadrada. Entonces cuando, cuando añadimos esto, el más de R, pues lo que tenemos aquí es que X pertenece a, ahí tenemos la, la R de los números reales, y el, para lo veremos ahora mismo en un momentillo, el, el elevado, pues lo que tenemos es el, el superíndice de este de, del mar. Eh, aquí en letras diversas tenéis un ejemplo, escrito en romana, en letra redonda, pues aparece la D de diferencial de la integral, que digamos, por ejemplo, una de las más o menos cosas usuales las que se suele utilizar. El, el cambio de letra. Si no hacemos nada, por defecto, ya os habéis fijado, todas las letras aparecen en itálica, sin más nada. Además del de el aspecto de la letra, tenemos el tamaño de la letra. Y en cuanto al tamaño de la letra, LATES distingue esencialmente cuatro niveles: display style. Es eh, el tamaño del el tamaño de las cosas cuando estamos trabajando en una línea centrada. Así que, display style es si tenemos una línea centrada de esta, eso es lo que estamos utilizando. Cuidado que, repito como siempre, la mayoría de estas cosas son automáticas, así que no hace falta escribirlo, salvo que queramos que cambie. Eh, text style es eh, el tamaño de las matemáticas cuando estamos escribiendo matemáticas en línea. Así que cuando estamos escribiendo la misma, la misma línea 6F de X igual a X al cuadrado, el tamaño es este este, este, este Script es el tamaño de los subíndices o superíndices. Y si ponéis más de uno, el segundo nivel de los subíndices o de los superíndices es este script script que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenedlo por ahí en mente porque ahora volveremos aquí. A partir de aquí lo que hay son montones de cosas para escribir en... en en T, digamos, para ir construyendo la fórmula que tenemos. Por ejemplo, ya nos han salido. Si quiero escribir un superíndice, lo único que tengo que hacer es el número de quiero, en este caso, el gorrito del exponente y a qué lo elevo. Cuidado que si lo que va a ir en el exponente es más largo de un carácter, tenemos que agrupar entre llaves para que entienda que todo eso es el, el símbolo que estamos elevando mi consejo en este caso es que siempre escriba la llave es la manera más fácil de, de no liarse ¿no? Si, si queremos escribir vamos aquí, empezamos una ecuación tenemos ecuación si escribís simplemente 2 elevado a 10 y le damos a compilar el resultado vamos a ver si os fijáis, es que el 0 ha caído. Solamente considera como exponente el 1. Lo suyo sería que, aunque solo fuera el 1, nos acostumbráramos a escribir esto. Así, digamos, no tenemos ese problema. Pero nos conocemos todos y todos tenemos tendencia a no escribir el, el exponente. Se pueden poner, se pueden escribir eh, subíndice y superíndice. El gorrito es el superíndice. Y el subíndice se escribe con eh, guión de subrayado y entre llaves lo que queremos que vaya en el suíndice. En este caso, si os fijáis, el 2 está elevado a 10 y abajo tenemos como índice el 234. Mucho cuidado con las llaves donde las metemos. Si la llave la hubiéramos puesto, el guión de subrayado del 234 lo hubiéramos puesto dentro de la llave del 10, este de aquí, lo que estaríamos escribiendo es un suíndice para el exponente, no para el 2. Que eso quedará bastante poco visible. Ahora cuando compile, pero se entiende. Así que mucho cuidado. Siguiente sí, problema, esto de poner llaves, las llaves tienen que estar emparejadas. Si os fijáis me sale marcado que Overleaf se liga un poco aquí y dice, oye mira que aquí tienes más llaves de la cuenta y esta no se como emparejarlo, sale aquí marcado en rojo cuando marcáis una llave automáticamente se ilumina digamos un poco la pareja o lo que Overleaf piensa al menos que es la pareja lo cual suele ser como eh, los índices y los superíndices se pueden anidar, así que se puede hacer 2 elevado a 2, elevado a 3 cuando hacemos no, podéis añadir todo lo que queráis, pero se empieza a ver nada más que regular. Si os fijáis, no hay espacio entre uno y otro. Así que si queréis dejar espacio que se vean, pues lo que os comentaba antes. Podemos dejar espacio con y separar y ese último uno de otro. ¿Me acuerdo? No suele ser en matemática muy usual, pero de vez en cuando hace falta poner superíndice y subíndice. No después, sino antes. Y, vamos a dejar otro poco de espacio. Si os fijáis, cuando empezáis a escribir en Overly, ya os empieza a completar y en este caso empieza a salir. Esto se parece a Prescript y aquí aparecen tres cosas entre llaves y aquí aparece un nombre. Esto de Math tools CMD significa que es un comando del paquete MathTools, que como yo lo tengo cargado, lo puedo utilizar. Recuerdo que lo cargué en la cabecera. Así que Prescript, si lo rellenáis lo que sale, en la primera pongo una A, en la segunda pongo una B, y en la tercera pongo una C. Y si ponemos eso, y compilamos, si os fijáis, este es el superíndice antes de la C, este es el subíndice antes de la C, y si queremos superíndice y subíndice después, pues ya es cuestión de añadirle después, eso funciona igual. ¿De acuerdo? Así que tenemos el, la C pues, rodeada de A, B, D y en este caso. Bueno, tenemos subíndices, superíndices. Eh, por ir avanzando, porque si no, esto son muchas cosas, eh, en la versión que tenéis en, en GitHub tenéis los detalles de algunas cosas que no suelen ser tan usuales, pero que de vez en cuando son, son útiles, por ejemplo si queréis su índice que sea mucho por ejemplo, tener un sumatorio con varias líneas, también se puede hacer. Si os, si os hace falta algo de ese estilo, pues ya vais mirando en, en un lado y otro. Es por ir a lo, a lo básico para, para este un único día. Así que siguiente cuestión. Fracciones en late Ya no han salido antes. Las fracciones en late la versión más elemental es la orden es frac y aparece numerador y denominador. Así que escribir una fracción es simplemente, en este caso, en el numerador tengo 1 más x y aquí tengo la segunda llave que pilla todo y es el, el denominador. Y si os fijáis en el denominador tengo el 2 menos y tengo otra fracción que tiene como numerador x, como denominador x más 1, que es esta de aquí. Ya si fijáis, aparte de que LATE automáticamente ha hecho la raya lo suficientemente larga como para que la fracción se ajuste, directamente también el tamaño de una fracción y de otra me la ajusta para que quede bien. Quiero decir, la fracción, recuerdo que estamos con barra corchete y barra al principio y al final, estamos en una línea centrada. La fracción grande me la ha puesto en un tamaño más o menos razonable y la fracción del denominador, que para que entre bien, me la ha puesto en tamaño un poquito más, más pequeño. Látex se encarga directamente, estamos un superíndice de fracciones, Látex se encarga directamente de escribir las cosas distintas cuando estamos en una línea, así que sea f de x igual a la fracción x partido por 2, y sea, y ahora empiezo con una ecuación centrada, g de x igual a la fracción x al partido por 3, cuando escribimos esto así, el tamaño del x medio este que aparece aquí, el tamaño de x al cubo partido por 3 es distinto, cada uno se ajusta a lo que debería ser, el tamaño en línea, si os fijáis la fracción es mucho más pequeñita, el tamaño de la fracción en centrada, eh, un poquillo más grande para que se vea bien. Si recordáis hace, hace poco hablábamos os decía, es que hay varios tamaños de matemáticas este es el tamaño en una línea aparte, esa es la fracción x al cubo partido por 3 que hemos visto en grande y el x medio es el tamaño este que tenemos aquí Pero claro, de vez en cuando a mí me sale aquí x eh, al cubo, más, describí una cosa que no hemos comentado, pero, la integral de x cuadrado, un poco de espacio, y el de x. Y cuando pongo eso, como la integral está dentro de del numerador de la fracción, en este caso, pues sale pequeñita. No sale como si yo lo hubiera escrito aquí fuera, la integral... Que si la escribo fuera de la fracción, ahora mismo saldrá, sale bastante más grande. Claro, si yo la integral esta, le he puesto un subíndice y es la integral desde A hasta B. Y me sale una integral dentro de, de la fracción que prácticamente se ve todo junto. A lo mejor a mí me gusta por lo que sea. Oye, que quiero esto? Quiero inflarlo, quiero que se vea un poco más grande para que se vea mejor los subíndices y los superíndices de la integral, los extremos de integración. Vale esto es lo que comentábamos antes se puede forzar que el tamaño sea no el típico en este caso cuando tengo aquí el numerador que es el típico de como si estuviera en una línea como este de aquí arriba sino el tamaño este de aquí así que aparte de frac tenemos dos órdenes básicas que son d frac y t frac el d es de display el tamaño este que comentábamos de display style y el t es de ts estilo Así que cuando tenemos aquí una fracción o lo que sea, esto con una integral que te da más. Con... Si tengo aquí una fracción, que sería x partido por 3. Cuidado con los paréntesis. Así que si tengo x al cubo más x partido por 3, esa fracción sale pequeñita. Me he ido a la integral sin darme cuenta. Esta fracción sale pequeñita. Si quiero que esta fracción sea tamaño... Línea centrada, puedo forzar y cambiar esa ese frac por un de frac con lo cual ese frac automáticamente pasa a tener el tamaño de línea centrada grande. O yo puedo forzar, si por lo que sea me ha salido grande, que salga pequeño. Cuidado que si ponemos una cosa así muy, muy grande, lo hacéis pequeño, pues no tengo la más remota de que puede salir, pero no quedará muy, muy allá. Como la fracción sale un poquito más pequeña, este como está grande, pues sale grande. ¿De acuerdo? Así que si por el motivo que sea, látex no se ajusta, pues podemos nosotros forzar a que se, la fracción se represente de una forma más pequeña o de una forma más grande. En general, la tendrá que representarlo de la mejor manera posible. Como decía, se pueden anidar y se pueden escribir todas las fracciones que queráis, dentro del numerador, dentro del denominador, todas las que queráis. De las que no entramos a comentar, pero por si a por si le interesa, tenéis ahí dos, dos ejemplos de fracciones continuadas y de el caso raro, pero que alguna vez se puede presentar de que el, lo que tenéis en el numerador o lo que tenéis en el denominador es demasiado largo para que entre en una línea. Y se le puede decir al antes que lo parta para representarlo. En este caso, las dos órdenes estas que tenéis ahí son CFRAC y SPLITFRAC. El que le haga falta, repito, que se venga aquí y lo busque tranquilamente. No vamos a entrar en detalles sobre eso. BINOM hace exactamente lo mismo que FRAC a la hora de representar números binómicos. Así que el aspecto es exactamente igual. Así que barra binón 2, 3, da como resultado el número binómico 2, 3. Y lo podemos representar con las mismas cuestiones de tamaño. Si en lugar de poner binón ponemos t binón, estamos forzando a que lo represente, lo represente al tamaño de línea, tamaño texto. Si ponéis D, el display, el tamaño en línea centrada, un poco más grande. Sin más historia. Vale, más cosas que no hace falta para construir. Raíces. Eh, ya no ha salido la orden SQRT, así que si tenemos una raíz cuadrada, estamos aquí con raíces, así que la raíz cuadrada del número que sea de 1 más x cuadrado 1 más x cuadrado, como podéis imaginar la AT automáticamente ajusta la raíz cuadrada a el tamaño que pongáis en el radicando, ya sea una cosa como esta o ya sea algo más grande que esto puede ser la fracción que arriba tiene 1 más x cuadrado, abajo tiene 1 menos x cuadrado y cierro la llave de de raíz cuadrada, así que tengo raíz cuadrada que empieza y acaba aquí, y luego tengo la fracción en el numerador. Tengo aquí un corchete de una llave de más, decía, tengo la fracción 1 más x cuadrado, uno menos x cuadrado y la llave que empieza la raíz cuadrada y la llave que termina la raíz cuadrada. Cuando esto lo compilamos, el resultado es que la raíz se adapta automáticamente al tamaño. Si además de eso le añadí justo antes entre corchetes. El índice que sea, recuerdo que en late, eh, cuando tenía un comando, las llaves indicaban las cosas que eran obligatorias y los corchetes indican las cosas que son opcionales. En este caso, el, entre corchetes 4 lo que indica es el, el índice de la raíz, en este caso una raíz cuarta. ¿De acuerdo? Vale. Pasemos al siguiente punto, punto suspensivo. Hay un montón de cosas en látex y en matemáticas, pero no las vamos viendo poco poquito. poco. Eh, puntos suspensivos. Los puntos suspensivos es una cosa que más o menos escribimos siempre en, en matemáticas. Quiero decir, estas cosas de eh, los números naturales son. Y ahora empezamos con el 1, el 2. Y si no estamos fuera de matemáticas, pues escribimos esto. Si estamos en modo matemático, y estamos dentro de una ecuación, el espaciado es distinto. Así que este 1, 2, 3, 4, 5, si os fijáis, por ejemplo, aunque yo, aunque yo, yo, yo lo haya escrito aquí a la vez, Aquí estaba separado, dejaba un poquito de espacio, cosas que aquí no están pasando. La orden para escribir, digamos, puntos suspensivos dentro de la matemática es dots. Esta orden, como siempre en látex, LaTeX e intenta ajustarse a lo que hay dentro. Y si os fijáis, esto se empieza a aparecer un tamaño más grande, pero a lo que teníamos ahí. Tenemos cosas así, o tenemos cosas del estilo de x más y más z más. Mejor A más B más puntos suspensivos hasta Z. ¿Qué pasa cuando le ponemos ahora puntos suspensivos? Pues que los puntos suspensivos se adaptan a lo que hay alrededor. En este caso tiene un más antes y un más después. Así que, oye, estos son símbolos binarios. Tiene que, la, la raya de los puntos suspensivos tienen que estar a la altura de, del símbolo más. Eh, si por el casual que sea la tercería podemos obligarlo a, a que se piense el, el tipo de, de puntos suspensivos que tiene que poner. Por ejemplo, la orden DOTS es lo que se fija para saber si los puntos suspensivos los pone eh, abajo, como estos que tiene aquí antes, entre el 5 y la A, o centrado, como los que tiene entre la B y la Z, es que el más este esté o no esté. Si se nos olvida ponerlo, me parece que los puntos suspensivos efectivamente acaban abajo. Eh, tenéis dos órdenes más, L dots y C dots, que lo que hacen es escribir los puntos suspensivos abajo, lower eh, dots o centrado. Así que si por un casual la T siempre podemos decirle, oye, no te descuiste que estos son puntos centrados, que tienen que ir a la altura del signo más. ¿De acuerdo? Pero repito, lo suyo sería decirle directamente, eh, escribir correctamente en este caso el signo más eh, antes y después. Hay bastantes más símbolos de puntos suspensivos. Y aquí tenéis una lista indicando qué tipo de puntos suspensivos son. Repito, hay muchos con estos tres, se puede vivir en el 95% de las ocasiones. Eh, pero si alguien tiene curiosidad, pues hay puntos suspensivos, si después viene una coma, si después hay un símbolo binario, si después hay una multiplicación o si hay integrales. O si los puntos que tenemos son los que aparecen cuando tenemos una fracción y empezamos una matriz, por ejemplo, y queremos rellenar aquí punto en vertical o punto en diagonal. Más cosas. Acento, gorro, digamos entre comillas encima y debajo de una letra. Eh, si a alguien se le ocurre escribir dentro de de una de un modo matemático un acento, látex protesta, pero si escribéis A con acento, aunque yo haya puesto... Eh, Aunque haya puesto el UTF-8, este de que puedo utilizar acento, si os fijáis, me sale aquí el aviso de que hay algo raro y me sale un aviso del de comando barra acento, que estoy pensando que eso de barra acento, si yo no he escrito barra acento, es que para late la forma en la que entiende un acento es esta. Esa es la orden que para escribir A con acento y lo que estamos haciendo es hacer una especie de engaño para pa, pa no tener que estar viendo el barra acento cada dos por tres. Pero lo que protesta es por, por eso. Y de hecho no sale aquí. Si os fijáis, el, el, el aviso de error hace que el PDF no cambie porque no no sale no lo puede compilar con, con éxito. Los acentos en late los tenemos que escribir con la correspondiente orden. Así que si quiero escribir un acento, pues tenéis el, la orden en el cute Con la, el, el acento que tengáis. O si quiero escribir una rayita, pues tengo que escribir el, eh, la orden bar. O si quiero tener escribir una flechita, pues tengo back o aquí en paréntesis que son un poco distintos son white tilde y white hat que lo que hacen es hacer eh, en este caso la tilde o el o el gorro que se, se extiende dependiendo de lo que tengáis debajo así que si queremos escribir acento en modo matemático pues tenemos que escribir la orden correspondiente a qué es lo que se quiere acentuar el tipo de acento que queremos que se ponga si utilizamos uno de los de los largos de los anchos estos acentos estos gorros se extienden hasta tapar en este caso la tilde el abcde como fijáis los espacios aquí cuentan para poco así que si queréis dejar espacios ya sea un espacio pequeño ya sea un espacio más grande ya sea el espacio del tipo que sea. Simplemente un espacio, digamos, normal, que es simplemente una barra. Así podemos ver un poquito separado esto. Tenemos el A con el acento, el B con el gorro, o white tilde, la tilde que pilla el ABC. Eh, aquí tenéis la orden comentada de VV que corresponde al paquete svect. Son paquetes que yo tengo cargados al principio. Cuando dije, yo esto normalmente no lo toco mucho, son paquetes que tengo cargados al principio y por eso los podemos usar. Yo aquí he, he añadido el paquete svect y por tanto tengo derecho, digamos, el late se conoce, las órdenes que tengo que definir en este paquete. En este paquete las órdenes que definen poner vectores con flechitas. Hay una orden... Hoy vuelvo aquí a los vectores. Hay una orden que es BEC que permite, pues, si ahí lo que sea. Entre, entre llaves pues, escribe la flecha correspondiente a, a ese vector, simplemente. Perdón, es BEC es la que viene por defecto VV vv se fijáis, es una orden de spec eh, hace una flecha que se adapta al tamaño que tengáis y alguno puede decir vale pero esto de spec tú lo has escrito aquí pero dónde se mira la, lo que, cómo funciona la orden spec vamos por unos todo aquí el otro día hablábamos de la página de ¿qué tan es un repositorio de paquetes. Y si llegáis a la página de tan directamente, aquí tenéis buscar y podéis buscar el paquete que queráis. Quien dice este, dice más tools o dice cualquiera. Cuando buscáis el paquete, tenéis, aparte del de código del paquete, quien lo ha hecho y unas cuantas cosas. Casi todos los paquetes suelen tener un fichero PDF con la documentación, con las instrucciones básicas, con una aplicación, cómo está hecho y cosas por decirlo. Por ejemplo, el paquete SBEG. Está en inglés, la mayoría están así. El paquete SBEG se carga con la orden SBEG y tiene el comando. La aplicación la escribe normalmente kilo el paquete, así que normalmente la aplicación es mejor o peor. Dependiendo de, del que ha escrito el paquete, la documentación es mejor o peor. Por ejemplo, aparte de la orden vv y lo que queráis ponerle con, con la flecha, tenéis una versión con estrella. Que lo que hace es, para escribir cuando tenéis una, una letra con su índice, para que la flechita no tenga en cuenta, o tenga en cuenta que hay un índice, para hacerla un pelín más largo o un pelín más pequeño. O si a alguno de las flechas, en lugar de le gustarle esta pinta, le gusta pues con la punta de flecha más redonda, menos redonda, más grande o más chica, pues tenéis una opción cuando cargáis el paquete... Si acá hay el paquete en lugar de con SPEC a seca, con una opción A, B, C, D, E, F, G, O, H, pues saldrá la flecha de esta forma o de esta forma o de esta forma. Así que el, la página esta de CETAN es el sitio típico donde uno va a buscar eh, la ayuda del paquete que se quiera. Si sí es un paquete, digamos, extra que no viene con, la, con el enlace básico. Aparte de poner acento y gorro acento y gorro a una letra, se pueden agrupar con rayas que pillen todo un trozo o con llaves que pillen todo un trozo o cualquier cosa de ese estilo. Por ejemplo, tenemos overline y underline. que sirven para poner una raya por encima, o una raya, he puesto aquí una llave en lugar de un paréntesis, o en lugar de underline. Sí. que podéis digamos, poner la, la, la raya por encima, la raya por debajo de lo que queráis. Overline, underline se extiende a todo lo que tengáis en este caso. Overbrace y underbrace hace exactamente lo mismo con la pequeña diferencia que lo que pone es simplemente una llave. Eso sí, tiene un pequeño añadido. si A lo que vamos a agrupar en este caso, si os fijáis, overbrace, la llave empieza aquí y termina ahí. Estoy metiendo entre... Uno, le estoy poniendo una llave por encima a... A más B, más, como casi todos los látex, las órdenes se pueden anidar. A C más E más D le he puesto una, una llave por debajo. Y aparte de todo esto, le he puesto el elevado a N. Los, los subíndices y los superíndices, en el caso de overbrace y underbrace tienen un comportamiento particular. En lugar de aparecer justo después al final de la llave, aparecen encima o debajo. Así que esto es, digamos, una forma más o menos... Típica de escribir estas cosas de 1 más 2 más puntos suspensivos. N. Y aquí podría poner... ¿Esto cuántos cuánto, cuánto elementos hay aquí? Pues aquí hay... Esto quiero que me pongan aquí. Que aquí hay... N-1. Y Entonces tenemos aquí encima de los puntos suspensivos me faltan en menos un punto los puntos que se vale hay montones montones de símbolos para escribir eh, sumatorios integrales productos conjuntos y yo no voy a contarlos todos porque tenemos integrales desde a hasta b del sumatorio es de igual a uno hasta infinito. Esto es un subconjunto de... La, la, la ecuación no tiene mucho sentido, simplemente es por ir comentando. digamos Tenemos montones de símbolos que lo que van haciendo es construir e ir adaptándose a lo que tenemos. Esto es, si tenemos conjuntos, pues esto es un conjunto de la intersección desde n igual 1 hasta infinito. Y tenemos uniones infinitas, intersecciones. Y repito, los símbolos se los van adaptando a, a lo que tenemos. El que esté pensando que cómo, de dónde saco todos esos símbolos, pues la verdad es que. tenéis símbolos para casi todo, por ejemplo letra griega Puh, tenéis el alfabeto ahí lo tenéis escrito Evidentemente yo, a lo mejor no, no, alguien no se acuerda oye, la letra capa yo no la he visto nunca yo normalmente a base de alfa, beta, theta, gamma delta y epsilon el epsilon normalmente yo tengo más tendencia a utilizar var epsilon que, que el epsilon pero ya está, lo tenéis tenéis órdenes para escribir las funciones típicas por las funciones típicas entiendo pues como he escrito hace un momento, si quiero escribir coseno, el operador coseno no sale escrito en itálico cuando escribí coseno aquí hace un momentillo si os fijáis la x sí salió en itálica pero el coseno sale escrito en letra redonda ese tipo de operadores tienen una, una orden aquí ¿Dónde estaba el coseno, aquí barra cos que me escribe la, orden, la función coseno, me escribe la me escribe en, el, en letra redonda y si os fijáis cuando escribo barra seno por ejemplo pues me deja un poquito de espacio entre la n y la x me, me, me escribe el espacio de, de, forma, de forma correcta tenéis montones de órdenes para hacer estas cosas así que tenéis todas las funciones usuales eh, supremo, logaritmo nebriano, eh, máximo un divisor límite Límite inferior, argumento, mínimo, montones. Algunas de estas órdenes, como por ejemplo, límite, además permiten usar eh, índices y superíndices. Así que algunas de estas órdenes, eh, además de, de escribir esto de seno o coseno, así que además de escribir seno de x cuando yo escribo el límite cuando x tiende a cero eh, ya sé que la fórmula no tiene ni pie ni cabeza no pretendo el límite cuando x tiende a 0 de seno de, de coseno de x eh, esto si os fijáis cuando el resultado que sale al compilar el como estoy en una línea centrada, tengo espacio de sobra, la te he aprovechado para el subíndice este, desde cuando x tiende a cero, escribirlo completamente por debajo de la orden límite. A diferencia de que si esto lo hubiera escrito en una línea únicamente entre dólares, o como recomendaba al principio, en barra, paréntesis, paréntesis, barra, el resultado sería que como la línea es más estrechita y hay el texto encima y el texto debajo, pues la se ajusta y el, el, el su índice lo pone un poquillo más, lo pone, digamos, a la, a la derecha de, de la orden limit, de la orden limit, para que salga, para que salga, para que no, no tenga que dejar más espacio entre una línea y otra y que los, los huecos en blanco. Repito, hay muchísimas órdenes para hacer este tipo de cosas. De hecho, hay muchas órdenes y... Por estar trabajando en español tenemos alguna más. Si os habéis fijado, aquí cuando he puesto mínimo, me ha salido escrito min, porque si me el código de, del fichero este, que es el que tenéis de matemáticas, este es más en PDF, matemáticas punto matemáticas.pdf que tenéis ahí en, en GitHub. Aquí yo he puesto al empezar esta tabla que me, que me cambiara el idioma a inglés y aquí le he vuelto a decir que volvemos a español. Cuando estamos en inglés no se acentúa el min, pero cuando estamos en español, por lo usual es que el min aparezca acentuado, con lo cual, como yo estoy trabajando en español, si yo pongo aquí min... ¿Lo tengo escrito en algún lado? Ah, lim, con lim me pasa igual. Es con límite o con mínimo, pues me salen acentuados, en español límite y el mínimo lo acentuamos a Si a alguno no le gusta, también se puede cambiar, como siempre en esta cosa. Vale, eh, pequeño intermedio. ¿Alguno puede... De abrumarse un poquillo con tanta orden de, yo es que no me voy a aprender en la vida el límite, el mínimo, el alfa, el beta porque me lío Overleaf tiene la ventaja de que se puede utilizar muy bien sin necesidad de tener nada instalado pero pero siempre existe la posibilidad de utilizar eh, algún editor que no sea en línea O habíamos dicho el otro día que mm, recomendábamos t que es más o menos sencillo te estudio. La mayoría de estos editores. Vamos a ver. Archivo. Nuevo. Abrir, no abrir reciente. Uno que tengo aquí. Vale. Vale. Vamos a empezar con uno nuevo. Nuevo de plantilla. Un artículo. Vale. Vale. Este es un fichero. Sí, este, es un artículo. Y aquí tenemos matemática. este es el aspecto de Test studio si queréis compilar aquí tenéis compilar y ver, y cuando compiláis y ver me, me protestará no sé si me gusta porque no, no lo he guardado ni le he puesto nombre, pero Test studio tiene, digamos, varias, si le echáis un vistazo a la ventana, tenéis aquí el, el, el trozo donde aparece el pdf, Tenéis aquí el texto que estáis escribiendo, aquí tenéis lo que sale al compilar y aquí abajo, en, el menú, en la barra de abajo, tenéis, si os fijáis, una representación de cómo son las ventanas. Ahora mismo, si os fijáis, tengo aquí eh, marcado este, en, esta, en, esta, en este icono para que se quiten o no se quiten la, la ventana esta. La podéis también quitar directamente aquí. Pero una de las que tenéis aquí que no sale es justamente la parte de la, de la izquierda, que pone, esto que pone aquí, panel al lado. Cuando tenéis panel al lado, aquí tenéis la mayoría de las cosas típicas. Por mayoría de las cosas típicas quiero decir, tenéis simbolitos, pues mira, operadores. Es que yo no me acuerdo cómo se escribía, yo quiero poner esto, pues venía aquí directamente, yo quiero poner este símbolo. Pues pincháis y os sale escrito. Es que no, son, no es un operador, es una flecha. Pues la flecha la tenéis aquí. Quiero esta flecha. Y es que quiero... Escribí en griego y no me acuerdo si es la letra alfa. Pues tenía aquí toda, digamos, toda la lista de símbolos y no hace falta matemáticas típicas. Pues mira, aquí tengo el underbraid, overbraid, la, la flecha, punto. Es que quiero mayores, iguales o menores, iguales o todos los símbolos que sean. Es decir, la ventaja de utilizar un editor eh, en vuestro ordenador suele ser que los editores pensados para, para T o para LATE tienen montones de cosas montones de cosas, quiero decir, no os quiero decir solo esto, quiero decir que si queréis aquí en añadir, pues cómo se hace algo centrado, pues mira, aquí tenéis la entrada, quiero añadirle o una lista, una lista con viñeta enumerada o del tipo que sea, o una caja, o cambiar el tipo de letra o lo que sea, que tenéis la ventaja de que podéis utilizar el, el menú y no aprenderse todas las órdenes. Pa, oye, que el tamaño de letra, ¿cómo era? Esto era... Tiny, script, full not size, o estilo, o huge, o huge con la H mayúscula, ya no me lío. Grande, grande, lo que sea. ¿Cómo se escriben los acentos? ¿Cómo se escribe el espacio? ¿Cómo se tabula? ¿Cómo se escribe matemáticas? ¿Cómo se escribe una fracción? ¿Cómo se escribe lo que sea? Entonces, Una posibilidad siempre es, en lugar de trabajar con Overlist, trabajar cada uno, si tenéis instalado LaTeX con el editor que, que queráis. En este caso, lo que decíamos el otro día. Como recomendación, este estudio un es un, un editor muy completo que cuando vais empezando a escribir, begin os va intentando completar, os ayuda si encuentro un error igual. Y cuando le ponéis begin equation, por ejemplo, aquí, pues directamente cuando yo le dé me lo va a cerrar, me lo va a poner y me va a dejar escribir aquí ya justo dentro de la ecuación que estoy escribiendo. O cuando le escribo un ítem y escribo un begin enumerate... Pues empiezo, me va a añadir directamente que he terminado el numerate y me va a escribir el ítem para que lo escriba aquí. ¿De acuerdo? Así que como estamos en esta situación, estamos utilizando Overleaf que lo podemos utilizar todos sin necesidad de, de latex, pero hay muchos editores que tienen muchos añadidos que hacen la vida, que hacen la vida más sencilla. Bueno, prosigamos que se me está acabando el tiempo y voy más despacio de lo que yo pensaba. Sí que tenemos montones de símbolos. Aquí tenéis en, en, en el PDF que os hemos dejado, tenéis pues, un montón de ellos escritos. No hace falta, repito, aprendérselos porque yo no me sé la, la inmensa mayoría. Vamos, yo tampoco, tampoco lo, lo acabamos usando. Pero tenéis símbolos para casi todo. para flechas, cualquier tipo de, eh, de orden. Sí es importante comentar que el tipo de, de símbolo normalmente lleva aparejado cómo lo escribe Late. ¿Me explico? Esto que yo he llamado aquí operaciones binarias, pensad en el símbolo del más. Una operación binaria, este símbolo debería llevar algo antes y después. Y Late Escribe esto de la forma correcta. El espacio entre el 3 y el símbolo más y el espacio entre el 4 y el más lo pone correctamente. Si solo escribís más 4, lo estáis haciendo un lío. Y de hecho, con el más no hay mucho problema, pero por ejemplo, con el símbolo menos, sí hay un problema, porque en late, un símbolo menos puede dar como resultado muchas cosas. No es lo mismo escribir 3 menos 4, que es relación binaria en matemáticas, que escribí un menos 4 o que escribí un menos A o un menos menos A, porque aparte del menos está el símbolo menos, aparte de eso está el, el símbolo del guión, ya sea en versión inglesa lo que llaman el M y el M con N y con M dash, que son más largos o más cortos. Así que intentaremos escribirlo de acuerdo a lo que toque. Te ven cuando me veréis escribiendo en llave en blanco. Más cuatro Para indicar que está aquí el 4 y aquí, aunque no haya nada, hay algo. Aunque sea el hueco. Pero repito, hay un montón de símbolos. No pretendo que os lo aprendáis de memoria. Yo no tengo mayor interés en que nadie se aprenda de memoria. Yo soy el primero que no me lo sé. Así que los tenéis ahí. Cuando haga falta, pues le echáis un vistazo. Pero tenéis por los típicos. Literales, sumatorios, eh, intersecciones, uniones... Vale. Más cosas. Eh, Delimitadores. Por delimitadores entiendo si tenéis que agrupar algo entre paréntesis, entre corchetes, o la barra de valor absoluto, o cualquier cosa así, a eso llamamos delimitadores. Igual que las raíces cuadradas, igual que las fracciones, si a late le decís, oye, que aquí hay un paréntesis a la izquierda, y un paréntesis a la derecha, aquí empieza y aquí acaba, y esto es todo lo que hay en medio, Latte e intenta ajustarse al tamaño de lo que le pongáis dentro. Si solo ponéis paréntesis, Latte no sabe que estáis hablando de delimitadores. Si queréis hablar de delimitadores, tenéis que decirle esto es donde empieza, esto es donde acaba. Así que se le puede decir, oye, que aquí al principio hay un corchete y que al final hay otro corchete. Y lo que haya en medio, la T intenta poner los corchetes que se ajusten a ese tamaño. Así que, por ejemplo, que si yo lo he dicho, hay un corchete y hay un corchete, y en medio viene una fracción que hace que esto sea un poquito más alto. Por el corchete, si os fijáis, sale un poquillo más alto. Quien dice paréntesis, dice corchete, dice llaves. La llave obviamente no se puede escribir una llave seca porque es el símbolo que la te utiliza para, para agrupar. Así que si queréis que salga una llave, la llave la conseguí en late utilizando el comando barra llave. Uh, los ángulos de productos de escalares, eh, el izquierdo y el derecho, el de abrir y el de cerrar, eh, el angle y rangle. Si queréis que sean delimitadores, pues le añadí el izquierdo y el derecho. Esto es simplemente el simbolito este. Si queréis que sea un delimitador y que se ajuste a lo que haya adentro, repito, izquierda este comando, derecha este comando. Porque esto se, puede, se podría haber escrito aquí. Bueno, se me lia flecha delimitadores se podía haber escrito cosas así se podía haber escrito Led frankly aquí medio y right Podéis poner lo que queráis a un lado y a otro. Así que aquí, cuidado que me he puesto el... De, eh, a la izquierda tengo un símbolo de ángulo, la parte de la derecha, y como símbolo de delimitador de, de cerrar tengo un paréntesis. Pero podéis poner en principio lo que queráis, podéis mezclar lo que queráis una cosa con otra. Simplemente hay que decirle, este es de la izquierda y este es de la derecha siempre tienen que ir por pareja. Así que si por un casual queréis que aparezca un símbolo a la izquierda, pero no queréis que aparezca símbolo a la derecha, en el lado que no queréis que aparezca símbolo, tenéis que utilizar el left punto o el right punto. Así que left corchete, right punto, eh, a la izquierda pongo corchete, a la derecha no pongo nada. Así que el nada, digamos, es el punto. No es otra cosa. Eh, cuando usáis mucho algo lo que se puede hacer es añadirlo como un comando no, no vamos a entrar mucho en esto pero posibilidad por ejemplo podéis añadir estas órdenes a la cabecera y lo que hace es que a partir de ese momento tenéis disponible la orden abs que lo que hace es barra la llave de la izquierda, la llave a la derecha la llave de la derecha, la barra de la derecha y en medio ponen, uno este es lo que escribí dentro del paréntesis, lo que escribí dentro del eh, así que cuando tengamos pero repito, esto quizás lo más fácil es que lo metáis tranquilamente después porque digamos son cuestiones un poco más, más avanzadas, pero si yo lo que tengo aquí en la cabecera al principio es definido esto de declarado el delimitador ABS y norma, que a la izquierda me pone una barrita simple y a la derecha me pone una barra simple, una barra doble y una barra doble. El BET con minúscula o con minúscula son barras individuales pequeñas y grandes. Una barra individual o una barra doble. La que utilizamos normalmente para norma. Vale. Más cosas. Estamos con delimitadores. Hay delimitadores, hay flechas que se pueden extender, después de lo que pongáis, x -right arrow x -right arrow recuerdo cómo funcionaba esto, cuando le pongo entre corchetes algo, eso es opcional, lo que va entre llaves sí es obligatorio, así que la orden x -right arrow obligatoriamente lleva algo que es lo que va a ir encima de la flecha, y si en lugar de poner aquí cuando X va a cero, Hubiera puesto cuando x va a 0 y va a 7, pues la flecha esta me hubiera salido más larga para que hubiera entrado todo el texto que hubiera puesto encima. Lo que ponéis entre corchetes va debajo. La parte de arriba es obligatoria, aunque sea nada, que es el caso que estoy poniendo. ¿De acuerdo? Así que ahora estoy poniendo una flecha que va hacia la izquierda. En la parte de abajo estoy poniendo cuando x va a 0. Arriba no estoy poniendo nada, pero estoy indicando que hay el hueco la fracción que tengo en este caso. Hay muchas más flechas como NET, con ARPONES, con los extremos más o menos derechos, curvados, como queráis. Vale. Siguiente cosa. Matrices. Eh, a la hora de escribir matrices, el entorno básico, y esto funciona aquí, si estamos escribiendo tablas, si estamos escribiendo cualquier cosa, que indiquemos posición en en látex en látex se escriben las cosas de la, digamos la posición se indica de la siguiente forma los ampersand indican columnas así que este ampersand es esta columna de aquí y cuando queremos cambiar a la siguiente fila añadimos un doble barra es un entorno matriz hay que decirle dónde empieza y de dónde acaba. La última fila no se le pone el fin. Así que se van poniendo línea nueva, línea nueva, fila nueva, fila nueva cada vez que escribamos una. Si quisiéramos escribir otra línea más, pues tendríamos una. Y lo único que hace la orden matrix matriz, el entorno matriz, es escribir la lista de números. Si queréis ponerle paréntesis, determinante o lo que sea, lo tenemos que hacer nosotros a mano. Así que. Si estamos, por ejemplo, con matrices, con el ejemplo típico de matriz sería lo no siguiente: sé, Medellín, Matrix, ya tenemos el en Matrix, y ahora vamos poniendo aquí lo que queramos: 1, otra columna más, 3, otra columna más, 5, otra columna más, 7. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Fila nueva: menos 1, 0, 1, Y la nueva. 0 y luego el otro no, no quiero número, solo no voy a poner nada, pero hay que decirle, oye, que hay cuatro así que aunque deje el hueco, lo tengo que poner. Cuando hacemos esto lo construiremos esto de aquí. Si os fijáis todas las entradas están centradas, ya si me da igual que pongamos 5 o que pongamos 5888, todas las entradas están centradas, no ha puesto nada antes ni después. El entorno matrix es simplemente la lista de números. Si queréis ponerle algo, pues porque quiera hacerle eh, el determinante o lo que fuera, pues utilizo el delimitador que me corresponda. Quiero decir, paréntesis, llave, corchetes o simplemente la, la barra que quiera. Pero si pongo el de la izquierda, recuerdo que hay que poner el de la derecha, aunque solo sea vacío. Pero puedo ponerlo en otro. ¿De acuerdo? Pero pueden ser, en principio, cualquier cosa. Puede ser la matriz, paréntesis. Y si ponemos paréntesis a uno y otro, pues me sale una, la notación típica de matriz. Como siempre, todas estas construcciones las podéis ir aumentando. Así que yo puedo coger la matriz y al final ponerle aquí un suíndice en i en j. Y me pondrá el suíndice acompañando, perdón, el suíndice lo he puesto en el más. El suíndice lo pondríamos en el paréntesis. No en el cero. ¿De acuerdo? Sí, J desde 1 hasta N Todos los que queramos eh, El último digamos elemento que vamos a comentar aquí, hay órdenes precocinadas para escribir matrices poniendo paréntesis o poniendo eh, corchete o poniendo lo que sea, así que tenéis órdenes como P matrix que lo que hace es directamente unir eh, perdón, añadir los paréntesis al principio y al final, B de brackets, añade corchete la barra es con V la barra doble es con W la B mayúscula es braces eh, llave, digamos, estas órdenes lo único que hacen es que si en lugar de escribir eh, no tenéis que escribir el left y el right si pues escribir p matrix puedo escribir los paréntesis al principio y al final simplemente son digamos, digamos abreviatura no es otra cosa el entorno array no lo saltamos en matemáticas no suele ser muy corriente no suele hacer mucha falta pero de vez en cuando viene bien escribir números y escribir unidades de forma correcta como siempre, también tiene su, su importancia. El paquete si unit x lo tenéis cargado al principio. El paquete s cuando escribí un número con la orden num, os lo va a escribir bien. Bien quiero decir que si el número era un millón, lo que sea, pues si os fijáis, el resultado que sale es el, la separación entre el, los tres ceros estos, la separación entre los millón la separación agrupando en cifras de 3 en 3 de los decimales también, o si escribimos, quiero escribir eh, metros por, 3 metros por segundo, el metro y el segundo eh, tienen su separación, evidentemente, entre la M y la S y el 3, están en letra redonda y el 3 debería estar bien escrito. Así que digamos, si escribimos S I, 2000, y ponemos aquí el kilómetro. Por lo que me saldría sería el 2000 kilómetros escrito entre comillas bien. Digamos. Si escribimos SI 2000 kilómetros, pues me saldrá, espero. Kilómetro no se escribe así. Ah, inglés americano, inglés inglés. ¿Qué he hecho? Ah, que no, que lo mismo lo he cargado, sí, en qué principio. Sí, lo he cargado. Entonces, lo que no entienden es kilómetros y yo lo tengo mal escrito. Java. Estaba... El metro. Vale. Eh, como siempre, no tengo yo mucha costumbre de escribir unidades. Si sí es cómodo a la hora de escribir números. Esto de números y poner aquí los números tal cual funciona en modo matemático y en modo de texto. Así que si escribís número con como sea. En cualquiera de los dos casos lo escriben. Así que digamos el 12.345.678 se lee mejor si lo tenéis escrito así que si lo tenéis escrito de otra forma. Añade alguna cosa más como añadir eh, añadir por ejemplo columna alineada al símbolo del decimal y cosas así. Bueno, digamos, estos son los elementos básicos a la hora de construir una fórmula. Ahora vamos a qué pasa si la fórmula se complica. Qué pasa si la fórmula tiene varias líneas y lo que tenemos es Cosas de este estilo. Cómo se construye en fórmula un pelín más complicadas. Cómo vamos uniendo estos, estos pedazos. Vale, vamos a ver. Eh, para hacernos una idea, quizás lo mejor es pensar en qué tipo de ecuaciones me pueden salir. Qué tipo de aspectos de ecuaciones tenemos. Eh, tenemos ecuaciones como las que hemos utilizado con Begin Equation, que es simplemente una línea una formulilla, la que sea, y al final aparece el número. Eh, los tres tipos de ecuaciones, aquí esto de alineada o no alineada, esencialmente son las ecuaciones en las que ponéis un elemento de la, de la ecuación destacado al que vais a alinear todas la, las condiciones, por ejemplo, algo así. Así que, ejemplo típico. ejemplo típico Si tengo una ecuación que yo quiera escribir, algo como f de x igual a x. ¿Qué? ¿No se ve? x cuadrado más 3x, pasamos a la línea siguiente, igual a x más... Esto ya sé que no tiene sentido, es simplemente por ir rellenando. Y tenemos, digamos, una línea aquí imaginaria y todo está alineado con eso. Otro tipo de ecuaciones son las que tenéis... Una fórmula, otra fórmula, centrada, centrada. Y otro tipo de ecuaciones son las que tenéis. Empezáis alineando a la izquierda y, empezáis y termináis alineando a la derecha. Digamos, esos son los tres tipos básicos de, de grupos de ecuaciones con los que podemos trabajar. El básico, este, es lo que hacéis con la orden. Eh, con la orden begin equation and equation, sin más, simplemente una raya. Y ahora, dependiendo de si tenemos una sola ecuación o varias ecuaciones, eh, vamos a distinguir unos cuantos tipos de, de aspectos. No sé a ver si me explico. Primero, tengo una sola ecuación. Cuando digo tengo solo una ecuación, me refiero a que solo va a aparecer un número. ¿De acuerdo? A eso me refiero con una sola ecuación. Lo que tengáis dentro puede ser inmenso y puede tener muchas cosas que no tengan una vez en otra. Cuando digo una sola ecuación, quiero decir que solo aparezca una etiqueta. Los dos casos típicos de eso son, dependiendo de si lo alineáis o lo no alineáis a un punto particular. Si lo vais a alinear a un tipo particular, lo que tenéis que utilizar es el entorno split. Y funciona como las matrices. Si os fijáis, aquí tengo una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Cuatro cosas. En la primera fila tengo f de x y la fracción. Paso a la siguiente línea con la doble barra. En la segunda fila tengo, en el primer lugar no tengo nada, y en el segundo lugar tengo un espacio en blanco y una explicación. Podéis añadir todas las líneas que queráis. Así que la versión más elemental, la orden split. Solo una ecuación, así que empiezo mi ecuación. Le puedo poner una etiqueta, porque me haga falta. Label La ecuación, la voy a llamar la ecuación con split, la primera. Y yo puedo empezar a poner f de x, voy a alinear al símbolo del igual. Se suelen alinear las ecuaciones aprovechando un símbolo de relación, un igual, un menor de igual, cosas así. Así que esto es x más 2 elevado al cuadrado. Y paso a la siguiente línea. No hace falta lo de añadir espacio o no, es para simplemente para lectura. Debajo del f de x no hay nada, y esto va a ser igual a x al cuadrado, más el doble producto, que es 4x, más 4. Y, por cierto, no he puesto con lo que tenía, tenía que haber empezado, teniendo, Empieza el split. Empieza la orden split y esto es lo que voy a partir. de acuerdo? Lo que sale... Lo que sale... Tengo un paréntesis. Ah, que he puesto aquí un paréntesis. Sí, no lo, lo que sale, si os fijáis, es eh, como si fuera una matriz. Solo tiene un nombre. Solo tiene, un, solo tiene una etiqueta, un, un, el EQSplit, y solo tiene un número, el 4-1. Y yo puedo aquí en el, seguir añadiendo líneas tras para que haga falta. Esto. Eh, aquí podría poner GDX. Y esto igual. Y el menor igual. Que es x más 3. Y esto se va ajustando. El 4-1 va a aparecer centrado aquí. Todas las que quiera. ¿De acuerdo? Si yo quiero añadirle cosas a esto, por ejemplo, me gustaría tener una llave aquí al principio, una llave al final, cosas así, pues esto es un entorno completo. Yo puedo poner antes de esto, todo eso me le pone una llave. Y cuando termine, le pone otra llave. Esa llave, como un delimitador, tiene el left y el right, pues se va a ajustar al tamaño que tenga. Pero repito, es una sola ecuación, solo aparece un numerillo ahí puesto. ¿De acuerdo? Eh, el tipo de ecuaciones que podéis hacer es con este tipo de. ya está alineada a un cierto valor y el, el punto donde alineamos utilizamos el ampersand. La otra posibilidad es no alinearla a nada. El entorno más fácil es Multiline. Multiline, ponéis un montón de ecuaciones, no tenemos que poner ampersand, es simplemente eh, doble barra para indicar línea nueva, no están alineadas a ningún, a ningún punto de la ecuación. Y Multiline lo que va poniendo es la primera línea la pone al, eh, alineada a la izquierda del texto, la última alineada a la derecha y las de en medio las pone eh, centrada. Así que si tenemos. Una ecuación. Aquí no hace falta nada directamente. Si empezamos con MULINE, pues podemos poner A más B más C, más B más F más G. Línea nueva. D más F más G. Línea nueva. Y la última. Termina. Y tengo tres líneas. La primera está a la izquierda, la del medio está centrada y la última está puesta a la derecha. Si os fijáis, esto tiene su, su etiquetas. Tiene aquí su nombre 4,2, 4.2, perdón. Así que si lo que si le vayan a poner un nombre, lo que hace falta es poner una etiqueta. Esta es la ecuación segunda. Lo que le queráis poner que vosotros queráis. Por si queréis hacer referencia. Se por la ecuación símbolo para que no separe y esta es la como si quiero que me salgan los paréntesis el CURREF, y me sale si os fijáis ya la lista de ecuaciones que tengo aquí esta era la segunda y aprovecharla y esto ya me, automáticamente me, me escribe aquí la referencia de a ver si sale por la ecuación 4.2 pues pasa lo que sea también esta posibilidad de que Vale, yo quiero escribir multiline quiero escribir varias líneas así, pero la verdad es que no voy a hacer referencia a esta ecuación, no quiero para nada que le ponga un nombre, así que siempre existe la posibilidad de ponerle un asterisco a cualquiera de estos entornos, Begin Equation, Begin Multiline, Begin... Ahora veremos alguno más. Si le ponéis el asterisco, el resultado es la misma ecuación, pero sin numerar. Y ya evidentemente lo de por la ecuación, pues ahora tiene un problema porque no sabe lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Así que todos estos entornos, si le ponéis el asterisco, el resultado es el mismo resultado, pero sin eh, sin numerar. Vale. Esto por lo que respecta, solo aparece una ecuación. Tenéis un único número para toda la ecuación. Así que podemos utilizar como decíamos eh, Begin equation, o si tengo una ecuación dentro, esa la puedo partir utilizando split, o puedo utilizar multiline Begin multiline en multlinas, pues simplemente da ese resultado. No hace, en este caso, repito, fijaros, fijaros que no hace falta utilizar el, el equation. Segunda posibilidad. Lo que voy a tener es, una, un, digamos, no una ecuación, sino varias ecuaciones. Por varias ecuaciones quiero decir que voy a tener una pila de cosas que están agrupadas, pero cada uno quiero que tenga su correspondiente etiqueta. Ahí hay de nuevo varias posibilidades. Las posibilidades dependen de si lo que quiero hacer es, igual que antes, que no haya ningún valor destacado de las ecuaciones a las que sea se alineen y simplemente estoy echando ecuaciones. Entonces quizás la manera más sencilla es utilizar gather. Begin gather y en gather ponéis todas las ecuaciones que queráis, como no están alineadas a nada, cada vez que queráis una ecuación nueva, ponéis dobles barra, y os salen todas las ecuaciones escritas centradas. Algunos estarán pensando, ¿y por qué no pongo primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, begin equation, in equation begin equation, in equation Pues porque entonces la pasa para mucho. Es que cuando lo que estamos aquí escribiendo es un grupo de ecuaciones, cada una con su etiqueta, pero es un grupo de ecuaciones que deberían ir juntas. No es lo mismo que si tengo una ecuación y otra ecuación que digamos el látex cuando el compile va a dejar un poco más de espacio entre uno y Primera posibilidad. Ahora vemos un ejemplo. Segundas posibilidades. Vamos a alinear a alguna cosa. El ejemplo más típico, estos dos los dejamos como, porque eso si no se alarga mucho. El ejemplo más típico es align. En este caso vamos poniendo ampersand donde queremos que se alineen las cosas. ¿De acuerdo? Así que si yo pongo aquí ampersand, pues esto se va a eliminar igual, esto se va a eliminar igual, aquí va a salir un punto. Así que, ¿qué cosas podemos hacer Podemos hacer cosas con, vamos a ver, con ya y con align, para que se vea la diferencia. Así que si tengo Align lo que vamos a tener es para que veáis la diferencia con el Yo tengo f de x igual a x cuadrado. Línea nueva, G de X igual a Y al cuadrado. O de G de X y G de X. Vale. El resultado que se obtiene, en este caso, son dos ecuaciones, a diferencia de con Conexplit, que tenía un único nombre, una, una, una, una, una eh, referencia. Aquí tenéis una para cada una de ellas. Con lo cual, los... Sería que cada uno tuviera nombres, sí, pero si yo sería que aquí hubiéramos escrito label, esta es la ecuación, la que sea, esta es una y esta es la otra. ¿De no acuerdo? Pero quien dice un símbolo donde estemos alineados dice que puede haber varios. Así que podemos añadir aquí una columna, otra columna. Y aquí tengo h de x igual a x. Y aquí, eso sí, la cantidad de columnas en una fila y en otra tienen que ser la misma, pongamos o no pongamos. ¿De acuerdo? La separación entre una y otra directamente la, test, la ajusta a lo que le parece bien. Así que en este caso separado, si os fijáis, con una primera columna y otra segunda, aquí un hueco en medio y otra segunda Pero repito, la idea es que cada fila tiene su, su, su nombre escrito. ¿De acuerdo? Eh, las dos últimas opciones que tenéis aquí son pequeñas variantes. Pequeñas variantes, por ejemplo, eh, FL Align, la, primera, la única diferencia que tiene con Align esencialmente es que, si os habéis fijado, cuando hemos escrito esto aquí, ha dejado un espacio antes de F de X y un espacio después de H de X igual a X. La orden FL Align lo que hace es aprovechar toda la línea y empieza apurando a la esquina del folio y termina apurando a la esquina del folio. y Deja el hueco en medio separando todo lo que se pueda uh, Align at. Es eh, como online, pero no deja espacio entre las columnas. El espacio lo tenemos que decidir nosotros. Lo ponemos nosotros, el espacio que queramos. Y en cuanto lo ponéis en un sitio, lo hace se ajusta en todas las columnas esas a ese espacio concreto. Acuerdo? Repito, lo más fácil es que tenéis ejemplos hechos de, de, de todo este tipo de, de ecuaciones aquí. Pues le echáis un vistazo. La que más os guste, la que pensáis que más os interesa, pues esa es la que os echáis. Pero digamos, repito que lo único que hace falta fijarse es que cuando tenéis una ecuación de este estilo puede ser más o menos largo, pero todo esto que aparece aquí es esto que aparece aquí. Donde alineáis es una ampersand y aquí va todo alineado. Pasáis a escribir todo lo que se quiera. Cuando llegue al final de línea, añadir línea nueva y pasáis a la siguiente. ¿De acuerdo? Aquí quizás la única orden digna de, de mención es la orden text que permite, como su propio nombre indica, escribir texto dentro de Matemática, conservando su espacio de texto y cosas por el estilo. Es la orden que lo que hace es cambia a modo texto dentro de una función o dentro de una eh, ecuación centrada que tengáis, la que sea. Vale. Eh, hay muchos más entornos. Quizás por terminar con algo, si pues no se va a hacer muy largo. Con, con teoremas, demostraciones y otras cosas que tenemos solo, solo mostrar en, en cualquier trabajo matemático. Eh, la orden para escribir o para definir un entorno, teorema, demostración, corolario, podéis definir todo lo que queráis. La orden para definir un teorema nuevo es New theorem. Hay que ponerle. ¿Cómo lo vaya a llamar? Por cómo lo vaya a llamar es cuando queráis usarlo, ¿qué nombre le vaya a poner? Así que, por ejemplo, si lo queréis llamar coro y poner begin coro en coro para que en medio salga escrito corolario, nosotros tendremos un, un entorno que se llama coro. Lo siguiente que viene es ¿qué nombre va a salir? Y así, por ejemplo, aquí voy a tener un entorno que se llama teorema escrito con minúscula Y lo que va a salir escrito en el PDF es teorema con mayúscula. Y luego las últimas cosas que aparecen, recuerdo que cuando aparece algo entre corchetes, Está eh, opcional, se pueden añadir al final una opción de indicar a qué nivel se numera. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo, oye, los teoremas los va a numerar a nivel de sección. Así que cuando esté en la sección 2, los teoremas se van a llamar teoremas 2, 1, 2, 2 3, 2, 3, 2, 4, pero cuando pase la sección 3, pues se van a 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3 4. O puedo poner aquí capítulo. Entonces cambiarán en todas las secciones, se llamarán igual, pero eso solo tendrán en cuenta el número del capítulo. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que cuando tengo un entorno definido, puedo utilizar otro entorno que sea como él y lo único que cambie sea el nombre. Por ejemplo, yo ya tengo definido el entorno teorema. Y ahora voy a definir el entorno coro. El entorno coro. Lo que viene entre, corche, entre corchetes justo después... Vale, el entorno coro va a ser igual que el entorno teorema. Pero va a escribir corolario. Así, cuando yo escriba Begin Coro, aparecerá corolario. Pero como es como un entorno teorema, tiene los mismos números que el entorno teorema. Así que lo que tengo aquí escrito es un entorno teorema que se enumera con las secciones y luego tengo dos cosas más corolarios y lemas, que se escribirán con begin coro y en coro, que se enumeran igual que los teoremas. Así que me aparecerá teorema 1, corolario 2, lema 3. ¿De acuerdo? Utilizan el mismo índice para numerar. La definición, también la voy a, la voy a definir y voy a utilizar la misma numeración que el teorema. Y las observaciones, la, las observaciones le he puesto en un asterisco que significa que no las voy a numerar. Pero cuando escriba Begin observación en observación, me saldrá en medio escrito la observación. Esto tiene añadido aquí tres opciones de estilo. Si habéis visto cualquier libro de matemáticas, los teoremas, las definiciones se escriben de forma, tienen un aspecto normalmente distinto. Los teoremas, aquí tenéis un ejemplo puesto, los teoremas y las demostraciones suelen ir en itálica. Las definiciones suelen ir en letra redonda. Eso es lo que tenéis aquí dicho. El estilo del teorema va a ser el normal, que es itálica. El estilo de las definiciones va a ser el estilo de las definiciones, que es el usual. El estilo de las observaciones va a ser el estilo de las observaciones, que también es redonda, pero pone menos adorno. Vale. Si esto lo tenéis añadido en la cabecera, pues podéis utilizar Begin teorema, Begin coro, Begin lema, Begin definición... Y begin observación con el correspondiente final. Así que podéis tener, una vez que tenéis eso en la cabecera, pues podéis tener este tipo de cosas: begin proposición en proposición. Además, por defecto, y esto tiene que definirlo, existe el entorno begin proof en proof, que permite escribir las demostraciones de los resultados y que añade una cosa típica que es el simbolito de final de demostración al final. Pero lo escribe ya en entorno normal, tal cual. Además de el teorema tal cual, Begin teorema, toda esta, todos estos entornos tienen la posibilidad de ponerle entre corchetes un añadido. Que es lo típico de este es el teorema de no sé quién. Cuando le ponéis esto es de los ceros de Bolzano os aparecerá aquí, entre paréntesis, el de los ceros de Bolzano. ¿De acuerdo? Bueno... Uh, esto es que es un poco paliza hacer mucho más, así que lo miráis tranquilamente. Repito, tenéis todo este material, lo tenéis en el fichero este para que le echéis un vistazo tranquilamente, lo que os haga falta, pero repito, no es cuestión de aprender solo de una vez, es cuestión mejor de, de ir practicando lo que os haga falta. Como tenéis el código y tenéis lo que sale, pues se puede ir mirando despacio. Y pues prácticamente hasta aquí. Eh, quizás podemos hacer lo del último día. en que Parar y si tenía bueno, alguna pregunta bueno, sobre sí, alguna bueno, cosa. Como el otro día, paramos la grabación y si alguien tiene alguna duda, que pregunte ahora. ¿Os parece bien? ¿Detenemos la grabación? De acuerdo.